David Hofmeister, verdadera y falsa empatía. Cuando uno ve... Bueno, es... Bueno, es... Bueno, es que... Bueno, es que uno ve a alguien atravesar todos sus demonios empatía se está alineando con propósito que las percepciones fragmentadas se vuelven una y por ende conlleva a un estado de mente que Jesús resume no, ser, no se ve el error Dice, qué cool no ver error, ¿no? Pero nosotros vemos el error y tratamos de retroceder, ¿no? ¿Cómo lo suelto? Se pone, se pone pegostiosa la cosa, ¿no? ¿Cómo lo suelto? Para él ese fue el tema. ¿Cómo te quedas en verdadera empatía? cuando ves a tu prójimo, tu hermano, tu hermana, metiéndose en, en, en líos. Aunque tratas de ser feliz, no puedes. Porque no es auténtico pretender que estás feliz cuando no lo eres. Jesús no te ayuda o sea, no te aplaude porque tú estás usando máscaras pretendiendo que te estás pasando bien cuando realmente no es el caso. Lo que sí se platica es que que permitas que surja la verdad. Lo que sea, bien a través de la práctica y entrenamiento mental. Estuve trabajando por años en el curso y muchísimas cosas estaban pasando y realmente no lo podía resolver. Yo te cedo a ti, momento por momento, porque yo no puedo solo. No hay fórmula, no hay varita mágica. Y él decía, yo soy el cómo. Confía en mí y yo te llevaré a través de esto. Uf. En cada situación, en cada Escenario es una oportunidad para tu propio entrenamiento mental. No trates de sacar a alguien de su miser miserabilidad. Miseria. Solo enfócate en tu propia mente. Es la voz que él escuchaba, que es lo que nos recomienda. Sonaba como un, re un disco rayado enfócate en ti no corrijas a nadie afuera es tu lección es muy útil eso si buscas la iluminación reconoce que es tu lección aunque alguien te se te cruce en eh, la carretera fue tu lección El hábito es apuntar el dedo, reaccionar. ¿Cómo te atreves? Armar todo este drama alrededor de, para justificar que está fuera. Se hace para justificar una emoción incómoda, que es algo en el mundo que lo está causando. No es el caso, el Espíritu Santo confirma, es tu lección, es tu lección. Practicando eso, empiezas a sentir la felicidad de verdadera empatía. Entonces, empieza a estabilizar la mente. Silencio. Y ese es el regalo de Dios. Porque viene del Espíritu. Nada que la... Y yo chiquito puedo hacer. Es, es ceder. Y permitir lo que siempre ha estado ahí. Que sea. Permitir que la sanación sea. Es práctica. En el curso, en sus grupos. Por eso utiliza la metáfora de estudiante maestro Jesús. Porque hay tantas oportunidades para aprender